Thank you. 6 seis más que mil. estamos en este bus simulator 2018 y bueno aquí estamos y seguí siguiendo donde lo dejamos en aquella ruta que hicimos la primera de todas de este objetivo y vamos con la segunda chicos vamos allá a ver qué tal está cargando esto vamos allá esperar chicos, pues aquí está, que la completamos la primera, ahora hay que hacer la segunda que es utiliza uno o varios conductores para generar ingresos en una ruta de 10 paradas, 10 ¿eh? como máximo que conecte parque empresarial 4 y por almer 4, vale chicos, pues vamos a crearla vale eh... pues que salga de aquí vale vale, vamos a empezar en Astra Green Square, Stock Square y Centro de Medios hasta, por ejemplo. Bien. Lo... 10. Vale, ahora vamos a la a por Amber. Y hacemos... 1, 2, 3. Y cuatro chicos, aquí estaría. Vale, me quedan diez entonces. Ahora vamos por aquí. Y ahí terminaríamos. Eso es. Vale. La 37, ahí está metidita. Y vamos a poner pues el bus que nos falta. Nos faltaría contratar un conductor. Vale chicos, empleados, cogemos uno el man por ejemplo y ya estaría, ya está la tengo que darle vale, ya estaría ahora sí pues hacemos esta chicos así que nada yo voy a hacerla y vamos allá a ver qué tal se nos da el aleatorio de día si sí, no, desde la cochera vale, vamos a ponernos el nuevo, perfecto vale con el articulado chicos y así voy más mejor vale con el citaro eso es con el citarito vale vamos con el más citaro muy bien así nos da vale chicos pues aquí entramos vamos con él vamos allá vale encendemos todo de arriba abajo eso es largas, no, luces de cabina luces de cabina ahí fuera luces de pasajeros, sí, vale vale, cerramos aquí quedamos el limitador y le damos, quitamos esto ya podemos iniciar vamos allá chicos, vamos a empezar vale vale, genial a ver que no, vale, que no pille nada Vamos a empezar la parada, a ver si nos da por buena. Y a ver qué tal. ¿Eh? No entiendo. Ah, vale, que hay que hacer... Vale, vale, tengo que hacer ya sé ya sé ya sé ya sé el que vaya vale ya me enteré chicos perdona ya me enteré vale lo dejamos por aquí seguimos Vamos a seguir por aquí. Vamos a empezar, chicos, por esta rutilla. Hasta la ¿vale? Vamos por aquí. Y bueno, pues a ver qué tal nos va. Vamos a girar a mirar por aquí. A ver que no haya nadie. Eso es. Vale, perfecto. Hay bastante... Hoy vamos a ver... Hoy, chicos, ¿vale? Que es día nacional Vamos a tener bastantes pasajeros, ¿vale? En las paradas Así que se nos hará un poquito largo Hay que correr un poquito, ¿vale? Vamos a moverlos A ver si podemos moverlos de alguna forma, ¿vale? Estaría genial Vale, perfecto Estamos despejados ahora Tenemos que hacer una vuelta un tanto rara Ahora me, me abarco para allá Bueno, claro, para dar la vuelta y subir, vale entonces ahora hay que hacer como un mini rodeo raro. Y ya está. A ver qué tal. A ver si se me mueve. Claro que hay dos. Vale. Perfecto. A ver. Vamos allá. Si me da bien la ruta y, la, y me gustaría cubrirla Chicos, ojalá la cubriría Sería la segunda ruta que cubro De este objetivo Y ya pues dejaríamos Haríamos el vídeo por aquí, vale Ya ya la haremos por aquí Vale, vamos a esta Uf. Vale, yo creo que entro ahí Entro ahí, perfecto Entro, sí, entro ahí Entro, genial, vale Vale, genial, ahora vamos para el otro lado No consiguió ninguna estrella, no sé por qué, no me marca No me hace, la estrella me la hará ahora cuando coja, cosa, coja pasajeros Qué cosa más rara, chicos A ver ahora, vamos a probar Ahora sí me ha marcado, vale Que él no lo había hecho con suficiente eficacia para que me marcara, chicos Genial, pues vamos a ver si nos marca. Vale. Vale. Un poco bajo. Pues hay algún radar por ahí. Eso siempre joden. Siempre molestan. Y vámonos hacia arriba, hacia nuestra de Nuestra izquierda, ¿no? Uy, pues se me ha quedado aquí pillado. Vale, ahí. Vamos para arriba. Vale, genial, ahora sí me marca, vale Que no lo está haciendo con la suficiencia Con la suficiente eh, Eficacia, claro, para que me marcara Vale, aquí están todos, ya veis chicos Menos mal que es la primera parada Pero hay que correr, eh Vale, pues aquí está la primera, vamos allá chicos A ver qué tal... Se nos da, venga, rapidísimo, dos, dos sesenta, ah, día estudiante, catorce sesenta, muy bien, la otra, tercera edad, cuatro sesenta. Vale, semanal, tercera edad, dos. Dos pavos. Venga, vamos. Sencillo, ordinario, 280. Muy bien. Vale. Ahora antes de salir, hacemos así. Vale. De momento, vamos bien de ingreso. No hay ninguno que se haya equivocado. Vámonos. Green Square. Green Square. Vale. was perfect. I ahí hay un radar. Por eso hay que tener bastante cuidadillo. Eso es. Y bueno, eh, ya sabéis como todas mis series os, os traigo el juego desde el principio hasta el final La serie entera Entonces, quien quiera lo ve Y quien no, pues nada Pero me gusta siempre traer los juegos enteros aquí al canal Sobre todo los que me gustan Traerlos enteros y que la gente disfrute Claro, de lo que subo, pues si no Pues no habría tu tía Así que eso me gusta Vale, a ver Día ordinario, perfecto a partir de aquí ya no me puedo entretener, ¿veis? Ya me estoy entreteniendo, vamos. 80. Venga, vamos. Sencillo, tercera edad. Vamos, siguiente. Venga, dos. Cuatro euros, vamos. Siguiente. Tercera edad, venga. 4,60. De nada, miramos. Vale, ya sabemos que hay uno sin billete, gracias a este avisito. Entonces ahora bajamos y le pillamos. A ver, ¿quién está sin billete? Alguien está sin billete. Alguien tiene la tarifa rara. ¿Qué es? Here's el ticket? ¡Aquí! Hold on. Of course. Here you go. está! is it? ¡Aquí ah, here you go. Here you go. Sure. Uf, no favor! que favor! escapado. Of course. Alguien here lo tiene this. This Of course. Oh no, Oh Vale, ya te he pillado. A ah, veis como así es mejor pillarles. Vale, ya lo sabéis, chicos. Os metéis aquí dentro, y aquí dentro, justo en el flujo de cajas, va a salir pasajeros sin billete. Antes de que se bajen, el truco está antes de que se bajen. Es decir, si te sale, por ejemplo, imaginaos que estéis en esta parada, os entran y dice pasajeros sin billete. Justo cuando montan tenéis que aprovechar Porque así no se os va a ir el, La persona que tenga billete Entonces eso os va a ayudar A recuperar pues el dinero De esa persona que no tiene billete Es decir darle la multa y que se incremente El dinero, estamos en 5.000 gracias a eso Vale, continuamos Vamos ya un poco tarde Venga, necesito pasar muy bastante tarde Eso es Va. Vámonos para arriba Uf, no sé yo Vale, si sí, puedo, puedo, puedo Vale, eso es Que hay que correr un poquito aquí, chicos, eh Estoy con el tiempo pegado Ay. A ver, espera ahí un poquito Vale, yo creo que ya, eh Ya Vale, tenemos ahí cuidadito Uff, esta parte va a estar complicada Uf, A ver ahí Vale, genial, ahí sí Vale Vale, vamos aquí lo, lo importante, la clave es no retrasarse mucho Cuando no haya Cuando haya fiesta nacional Y así pues pillar a todo el mundo Vale, ahí se van todos. Vamos, vamos, vamos. Entrar. Vale. Sencillo, ordinario. Vamos. 17 euros. ¡Ah! veces se me atasca. Vale. Sencillo. tercera 1,40 Venga, diario, ordinario 380. I need to take ordinario, vamos. Venga. Vale, vemos antes, dos sin billete, ¿veis? ¿Habéis visto? Ahora nos bajamos y los pillamos, aunque vamos mal uh, ya. You saw my ticket already. You saw my ticket ahora? Mm -hmm. Esto. showed ticket. que es a partir de aquí. Hold on. Here here you go. Oh, sorry. Vale, hay uno pillado. I already showed you my ticket ticket Vale, ahí está la multa, ya están los dos me parece, ¿verdad? Genial, 6000. Vale, ya los tenemos pillados. Vámonos. Voy tarde ya, ¿eh? Vámonos. No pasa nada. Vamos, Astra. Eso es. Perfecto. Vale. Vale. Llegamos, llegamos hasta Son 10 paraditas, eh chicos, Recordar, La ruta son 10 paraditas Ya hemos terminado el parque empresarial Hemos hecho 4 y ahora nos vamos Pues a, Al puerto De golpe para allá Mucha gente hay que tiene mucho cuidado Eso Vale. Ahora... Vale. A ver si entra ya. Ahí está. Tercera edad, vamos. 460. Ah, no hay mucho, genial. Eso está bien, uno más. Ocho con veinte. Miramos uno sin billete. Vale, pues a ver, estos son los mismos, yo creo. Vale, este. Vale, estos ya los hemos visto. Vale, te acabo de pillar. Muy bien. Vale, ahí estás. Vámonos. Vale, ya vamos al puerto, directamente Ya chicos Y esta parte pues es un poquito yo la más chunga A ver qué tal ¡Upa, upa, upa! ¡Uf! Y que le daba uf, uf. Es que esto... Creí que le daba, chicos ¡Dios mío! ¡Cuántos autobuses somos, eh chicos! Vamos a llenar todo el distrito de ellos Vale, ahí va uno. Vamos a ver qué tal. Vale. Vale, nosotros avanzamos un poquito más por aquí. Eso es. Vamos al puerto. Eso es vamos por aquí oh, hemos entrado en la autopista me parece chicos la primera vez que entramos en la autopista desbloqueamos la autopista y claro, por la, por, por la autopista el puerto se entra más rápido aquí podemos llegar a 100 por hora que no nos pegan multazo Ahora de momento no puedo hacer nada Se ha puesto en un momento, la verdad, bastante bastante jodido Bueno, a lo mejor lo puedo hacer, espera Voy a pegar aquí A ver quién es Cuanto vea los cascos No, ¿dónde está? Uf, me va a costar Aquí Vale, ahí lo tengo Me apea un poquito Vale, vamos, vámonos Vale, vamos a ver Por Amber todo recto Vale, vamos a seguir la indicación Ya estamos ahí, ¿eh? Está ahí, chicos Vale, vamos a pegarnos por aquí a este lado. Ahí está. Uf, cuidado. Vale, hay que disminuir aquí, ¿eh? Vamos a meternos. Tenemos tiempo ahí de recisión. De decisión. ahí está. Vale, perfecto. No me he enterado chicos, he ¿eh? entrado a la autopista de una y ni me he enterado <risa> Aunque claro, en cuanto no he girado pues... En cuanto no he ido a la rotonda digo ya está, la, auto la autopista No sabía que me iba a llevar por la autopista La verdad lo desconocía chicos Vale, vamos a seguir aquí en, este en nuestro carril Vámonos por aquí Esa topista viene muy bien porque a partir de ahora pues con los distritos nos ayudará más, ya lo veréis. Vamos a llegar antes y todo pues estará bastante mejor. ¿Puerto yo pues por aquí? Sí, justo por aquí. Por bueno, la señalización ahí. ahí, ahí va, ahí vamos. Aquí, por aquí no sabía yo, se salía la autopista también. Vale. O sea, la gestión del puerto. Vale, aquí están en obras. No pasa nada, pasamos por aquí delante. Ese es. Vale, la siguiente. Ok. La siguiente. Perfecto. Ay, que no quiero meterme en el bordillo. Va. No del puerto, ¿verdad? vale pues hemos llegado con cuatro minutos de adelanto eso bueno, vale voy a esperarme aquí un momentito, ¿vale? un momento ahí Vale. voy a hacer esto yo voy a guardar todo el trayecto y ahora pues continúo vale vale ya está vamos a la administración del puerto paramos vamos a ello terminamos yo creo en el puerto sur o norte me parece Sí, final Vale, ticket, sencillo, estudiante. 18 con 20. 18 con 20 Thanks. One ticket, please. Sencillo estudiante también. 18 con 20. Thank you. I need a ticket. Sencillo también. 18, 20. Vale. Cerramos, miramos. Dos sin billete. Eh, eh. Vale. Estos se acaban de venir. Vale. Oh no. Te tengo pillado. Falta uno. Here you go. Where is it? Ah, here you go. Sure. Hold on here. Here Where is it? Ah, here you go. Of course. Here you go. Hold on. Here. Here you go. What? Oh. Here you go. Here you go. I already showed it. I already showed it. Of course. Here you go. Of course. Hay uno o dos trastos que no lo tiene. Of course. Here. Here's the ticket. Mm. 10.000, alguien falla. Aquí. Alguien falla, chicos. Ahí lo tenía, so lo tenía delante, chicos. Vámonos. Ahí que manía tengo. Ahí. Vámonos. Ahí estaría Vamos, poquito a poco, chicos Muy poquito a poco, como hormiguitas <ríe> Haciendo nuestro Haciendo nuestro Nuestro, ya veis Nuestro eso, Nuestro dinerín Y bueno, ahí vamos Subiendo poco a poco la empresa Y cubriendo Cubriendo rutas, la verdad es que muchas rutas Llevo ya cubiertas, chicos Así que vamos allá. Vale, aquí no viene nadie. Vamos para nuestra derecha. Vale, no pasa nada. Izquierda, nuestra izquierda. Y luego, pues, a nuestra derecha. Vale, ahí estaría. Muy bien, tres. Vale, mil y algo así. Uf, la escalerita, a ver. Espera que la ponga ahí. Va, ya está. Uf. que alguien se la ha dejado? Joder. ¿Y ¿Dónde está? Aquí Perfecto Perfecto, si sí, ha subido ya, vale El día ordinario 13 con 80 1,80 1,80 2,80 2,80 Semana, seminario, 4,4 euros. Oh, Semanal, ordinario. Gasta, sencillo, estudiante, 18,20. Metemos la rampita y a ver si vale. Todo va bien, no hay ningún autobús. Vámonos, como llueve, tío. Un momentito, chicos. Vale, seguimos ahí chicos Vamos allá, a ver si llegamos Ya vamos a cubrir Estas tres paraditas que nos quedan Porque no nos quedan muchas Y ya vos ir pensando en ir a las cocheras Y ojalá cubra chicos Ojalá haga esta segunda ruta genial Y me vaya de maravilla Vale, necesitas la rampa, perfecto Vale, pues le damos aquí Al freno de mano Le damos a la rampita por aquí Y ya está Creo que vale, sí Está en ruta, perfecto Está pagado ¿sí? tickets, Tres Vale, quiero tres 1,40 Sencillo, estudiante ¿no? La verdad es que se nos ha dado muy bien con los billetes, chicos Lo hemos hecho de maravilla, la verdad Vale, más Semanal, tercera edad, dos Vale, más eh, Semanal estudiante, sí Seis Vale, yo voy ya está, chicos Vamos a subir la rampita Pues nos vamos Ahí antes de eso, vale. Hay un pasajero sin billete, espérate. No. Vale, espérate ahí. Antes de salir. Uno sin billete solo. Vamos o sea, a ver vamos. quién es. Vale, aquí tiene el billete. Alguien no tiene. Vale, ahí está la multa Muy bien, chicos 120.000 euros, ahí está Vámonos, ahora sí Vale, ya tengo... 15.000 y poco, sí Está agregada y la multa Perfecto, llega casi la quinta estrella, chicos Estaría genial que la rellenásemos entera, ¿eh? Vale Vale, la siguiente La siguiente curva es chicos, va vale. a vamos por aquí ah. de cubradora, ya solo nos quedan dos paraditas este. Perfecto, de momento nada, 16.000, de vámonos, depuradora. Uf, esta es la más larga, chicos. Hemos ido por la autopista, no hemos atravesado nada. Todo, toda la ciudad, los, los distritos hasta este. Claro, es que es complicado estos distritos, un poquito de todo. ¿eh? Vale, ahora debo irme por aquí a ver cómo va, ¿eh? porque aquí hay un... Lo que yo no sé... Ah, vale, está aquí metido. cuidadito ahí gracias vale ahí estaría perfecto ahora por aquí vale hay un compañero mío un compañerito vamos vamos que, que voy muy mal de tiempo se me sale el tiempo Vale, pues ya somos Almacenes Boss Corp. ahí terminamos ya. Bye bye. Genial. Vale, momento, no tengo nada. Vale, vamos a ver aquí en este. Es la última parada que vas a coger en mucha mucha gente, chicos. Ticket, ¡Vale! Muy bien Cerramos Vale, pues hemos llegado a los 20.000 chicos Con la ton... No lo... Hemos llegado a los 20.000 con la tontería Eso es stop, Corp, oh, Pues ya hemos llegado chicos A la parada Genial Genial Muy bueno la verdad, me ha encantado. Ha sido una rutita muy buena. La verdad. Y bueno, pues aquí termina todo, chicos. Ojalá cubra porque es lo que es lo que quiero. Cubrir, chicos, la ruta. No. Perfect. Perfecto. Vale, no sé, hay algo por aquí De recoger, creo que no Creo que no me han dejado nada sucio No Bueno chicos, pues espero que os haya gustado la rutilla Y bueno, pues seguimos con la siguiente Claro Si la hemos hecha, a ver ¿Dejas es espacio no? Sí Vale Vale, salimos Ahora sí le damos aquí, va a ver qué tal. Bueno, estamos en el principio del en el inicio del nivel 21. Va. Vale chicos, perfecto. Pues ahora seguimos. Bueno chicos, aquí seguimos, donde lo dejamos, vale Yo soy Playmars, Playmars Y bueno, pues vamos a continuar En esta estación Principal Puerto Petrolífero Sur Y bueno, que es la nueva ruta Y ya nos va a quedando aquí poquita cosa Chicos, ya solo son tres rutitas Y bueno Yo creo que todas están eh, Arriba del nivel 3 Vamos a verlas, pero creo que todas Están en el nivel 3, creo, vale Nivel 28, me parece que esos, claro, son 18. Claro, a ver, espera, dentro. Vale, nivel 1, espérate. Espérate, pues a lo mejor no, vale. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale. Nivel 0, no sé qué significa. Nivel 7. Y bueno, aquí no porque no he llegado. Pero vamos a ver las de arriba, ¿vale? Las más arri las que están más arribota. A ver qué nivel qué nivel tienen, ¿vale? Vamos a ver qué nivel tienen. Tienen que estar en el nivel 3, todas. Vale, o sea que hasta que estén en nivel, nivel 3 no podemos pasar. Vale, es verdad, sí que no he colindado muchas paradas con las otras. Pero claro. Yo creo que tendría que resolverse esto, claro. Nivel 3, claro, si no, no puedo pasar. Claro, exactamente. Nivel 3, nivel 2, ahí todavía. Nos va a faltar, eh, todavía ahí. Nos va a faltar. Deben ser de nivel 3, claro. Pero bueno, seguramente que con esto seguramente ya lo solucionemos. Ya veréis, chicos. Haremos todas. Vale, pues vamos a hacernos esta rutilla. A ver, la de las 10 paradas. Es si esta. Y a ver qué tal nos va. Vale, vamos a iniciar con un... Vamos a iniciar con el Urban 18M, a ver qué tal. Y bueno, si vas desde las cocheras, a ver qué tal nos va. Vamos allá. Oh, espérate. Esto es de noche. Espera, esperaos chicos. Esperaos, esperaos Siempre me equivoco. Espérate. tenía que dar a día. Vale, ahora sí. Día. Ahí está. No pasa nada. Pues más largo. Ahí te veo. Ahora sí. Vale, entramos. Vale, pues chicos, necesito tener todas las rutas al nivel 3. Digo, todas las paradas. Vale. Voy a quitar aquí Morralla. Esto de cabina. Dos. No sé qué significa dos. Vale. Vale, se enciende. Vale. Y ahora ya. Inicio todo, quito los, los sistemas de velocidad, las puertas. Vale, pues vamos a empezar, chicos, a ver qué tal nos va esta rutilla. Empezamos desde la estación, volvemos a la famosa estación. Y bueno, con un bus articulado, vamos a ver qué tal se nos da est este tipo de escenarios en esta ruta. Y vamos a ver qué tal. Eh no Bueno, son los 250, no pasa nada Y puedo volver atrás, espera, esperaos Vale, ya, ya, ya, Joder, mala mala uva ahí Que no lo veo hasta nada más salir Nada más que sales Vale, vamos allá chicos, a ver qué tal. A ver si cubrimos, ¿vale? A ver si cubrimos. es un, a ver, una zona corta, pero hay que tener cuidado Pues en cuanto no tengas cuidado te vas a tomar por saco así que hay que tener mucho cuidado, vale eso es, vamos por aquí, por los suburbios, estas zonas la ciudad, centro de la ciudad diría yo, más bien vale, vamos por aquí vale, perfecto perfectísimo Vale, vamos para abajo Vale, ahí cuidado Eso es con la furgonetilla Perfecto Y empezamos la ruta por la estación chicos ahí que haga un receso un pequeñito receso vale recesina ahí vamos vale ponemos ahí el perfecto el intermitente y ahora ya así empezamos en la estación principal vale, aquí estaría y nada nos fijamos por siempre en los en los billetes, como entra la gente y vamos allá a ver que tal se nos da Vale, vamos a ver si tienen billete. Dos no tienen billete. Vale, veáis que rápido, no eh, vale. Reanudar, hay dos que no tienen billete de los que han montado. Vale, chicos. Vale, tú tienes billete. Vale, tú, multa para el primero. Siguiente. Multa, ya estamos positivos, estamos en 3.000, eh. Ah, no, perdón, vale, setecientos ochenta vale, vamos muy bien, vámonos. Vale, y qué lento va, por Dios. Por aquí Eso es Vale, tengo que ir ahora a la zona agrícola Laboratorios, multibor, me parece Vale, no entra no entra No me ha entrado el rojo, menos mal Si no la cago Vamos por aquí Eso es Y ahora ya sí eh, Para... Vale, entra, entra No se ha puesto el rojo Perfetto. Genial, ahí estamos en la zona agrícola ya Vamos por aquí Vale, vamos por aquí Genial aún muy bien de tiempo Hemos ganado tres minutos a reloj Eso es bueno Muy bueno Continuamos, vale Perfecto. Paramos ahí. Aparcamiento perfecto. I need tickets, vale. Tres. Thanks. dos. Dos sesenta. Thank you. Cuidado ahí, ¿eh? es perfecto. Vale, la siguiente. Ok. a esperar que pasen ahora Eso es. Eso es. vale eh, es genial vale centro de agricultura vamos al centro vale 7000 ya nos hemos puesto los 7000 para que veáis qué rápido eh, funciona esto qué rápido va el modo de comprar por aquí el modo de ganar dinero ordinario 780 Gracias. vale semanal ok 12 de euros vale tiramos vale está perfecto 9000 vámonos a la zona Vámonos a la zona... Eh... Industrial. Vámonos a la zona industrial. Ahí terminamos, me parece. Y ya vos decimos adiós. Es una ruta muy chiquitita, chicos. Súper pequeña. Pero ha estado muy bien. Vale, ahí vamos. Ahora la zona industrial y ya de ahí pues terminaremos me parece ahí de hecho ahí está la primera parada la primera paradita claro yo me imagino chicos que tenemos que hacer tantas rutas para que suba el nivel de las pues eso de las de las paradas pues si no no estaríamos al nivel 3 con todas las paradas entonces lo entiendo que haya tanta ruta pero por otro lado es un digamos un por otro lado, es llenar tu garaje de autobuses de una manera, me parece muy bruto, la verdad. No tendría que ser tan tan abusivo comprar tanto autobús, por, por lo menos en este juego. Cuando coja el 21, chicos, que lo cogeré, espero, oh, espero que no sea tan abusivo, la verdad, comprar tanto autobús... Que se haga tanta línea así, oye Porque dentro, fuera fuera de lo normal O no, pues es necesario, ¿no? Para cubrir zonas, incluso Ciudades o barrios como estos Pero, ¿comprar tanto bus? ¿Para qué? ¿Tanto bus? ¿Para qué? Entonces, no le veo No le veo la gana, chicos, de hacerlo Bueno, no, creo que terminamos en el puerto Sí, terminamos en el puerto, me parece Porque, sí, sí Tenemos en el puerto porque son 10 paradas, sí me estoy acordando, chicos Vale, 12.000 Vámonos Sí, sí, terminamos en el puerto no Son 10 paradas, ¿eh? Acordémonos Vale, Bosco Ahí Hay que tener cuidado aquí Eso es Son 10 paraditas, sí Ahora ya pasamos a la zona portuaria Almacenes Bosco Sí, sí, sí, sí. Perfecto Que mire una cosa un momentito A ver Game Novedades Bueno, novedades, eh Novedades, vale mire, vamos También me espero Porque hasta que pasan y llegan Al cruce, madre mía Lo que hay que esperar, eh, chicos Vale, está colapsado esto un poco ahora. Vale. Hay un viandante. pero Vale, vale ya así podemos avanzar. Vamos para adelante. Eso es. Vale. Vamos para acá. Eso es. Vale, exacto Vale, ahora los almacenes Boscorp, perfecto Los almacenes Resel ¿Ya está? ¿Ha bajado? Joder oh, qué rápido! ¡Vámonos, hala! Almacenes Resel Pues sí, ha bajado uno que ni me he enterado chicos, ya lo habéis visto. Ni me he enterado. De él. Vale, perfecto. Vale. Vamos muy bien, genial. Y la parada pues está ahí, como veis, en el puerto sur. Casi fuera de... De los puertos. A lo que... No, casi fuera del puerto. La, como veis, la última paradita ahí casi. De ese puerto que es como un almacenaje ahí. Y ahí ya pues terminamos. Es muy cortita la verdad. Me va a dar tiempo a todo. Genial. Genial, genial chicos. Me encanta esto. Vamos por aquí. ¡Ay! Vamos, para arriba. Perfecto. Mira, ahí hay un, comp un compi mío. Claro, es que esta zona está muy poco cubierta, la verdad. Con un autobús y ya. Que es el que he seleccionado, claro. Para la ruta. Lo corto muy lleno Perfecto. Tampoco hay nadie aquí, no te creas. Ahora, pues Es que estas paradas no cogen a nadie. De momento. Ahora es que estoy... Estoy cubriendo todas las líneas, pero... Es decir, todas las... Todas las lo que son todas las paradas, pero aquí hay un trabajo detrás de la cámara, chicos. Increíble. Sobre todo para cubrir esa demanda de de poner todas las paradas a nivel 3 Hostia, es una pasada eh, hay que hacer una no sé lo que pasa lo que pasa es que después justo de de todas las de todas las rutas estas como no los no lo exigen vamos a hacer lo yo voy a hacer una ruta general vale que vaya de que vaya y esa la voy a transmitir aquí claro eh, la haré. una ruta que vaya desde una ruta que vaya desde abajo desde el centro ciudad de lo más abajo desde la estación diría yo hasta a ver qué oportuno le ha ido hasta bueno, no hasta del centro ciudad de abajo de abajo hasta tocar todos todas las paradas finales hasta el radio empresarial que me gustaría que fuera hasta ahí pero todas las rutas todas desde decir de, de, todas las paradas y lo haré en cuanto termine en cuanto termine esto chicos 280 los los en cuanto termine todas las rutas ¿sabes? Y bueno, así pues ya pasaríamos a otro objetivo, mucho más, ya lo veréis, mucho más mejor. Vale, puerto, aquí son puertos, puerto, muelle 3. Aquí ya estamos en la zona de carga y descarga y ya más adelante se acabará el puerto, así que esta zona ya, pues bueno, ya sabéis, más difícil a la hora de... Cubrir todo Pero va, wow, sí, haré una ruta general Ya lo veréis Lo pondré además, le voy a poner lo que es en el rótulo Para que lo veáis Y sí, voy a hacer una ruta general De todas las paradas Automáticamente, todas, todas eh, no has visto Vale, uno se me va sin billete me parece Corre, corre Ay mierda, espera. ¿Qué cojones? Aquí, aquí claro. Alguien se me va sin billete, tío. Claro. Aquí, Puto se me ha escapado. Claro, claro. Bah, este... claro. Me lo, me lo he pasado, veis. Es que como no esté atento. Bah, vámonos. Bueno, vale. Next stop, Harbor, administration. Es que hay que tener un cuidado aquí chicos Ya se ha ido uno sin billete uh -huh. no sabía yo que me tenía que ocurrir chicos Joder, cuánto me he quedado 15.000 bueno es que hay que mirar siempre tengo que mirar siempre chicos hay que mirar lo mismo corriendo bueno a ver si lo recupero ahora vale yo no sé si había vale no a ver. No, uh, a ver si lo consigo Espera Esperaos ahí Semanal, ordinario Los pavos Venga, vamos eh, Semanal, ordinario Venga Siguiente Día, tercera, Venga Para adentro Vale, a ver si hubiera alguno Voy, 19.000 Vale, he vuelto, he vuelto He vuelto, he vuelto Chicos, vale, ya está He vuelto, 19.000, no está mal Ya he podido llegar a más, pero no A ver si sumo ya esta ruta Cubro, chicos Y podemos continuar en la siguiente, ¿vale? Estaría genial Vale, genial Como veis, habéis visto la señal, ¿no? Que sacaba el puerto Por Amber, bueno pues eso, está casi en la... Ahí en, la, en el final casi del, del puerto. Esto ya en es la zona industrial. Esto ya, bueno, limitrofando con la zona industrial. En los limítrofes ya. Estamos en la zona petro... Bueno. Ya estamos en, la, en el puerto petrolífero. Ese es. Aquí nos agrada, nos, ya nos dicen que necesitan un bus. Y bueno, me he equivocado. Ah. Ya puedo ir para atrás menos mal. Ya no. La he Ah, uh, jodiendo la vida y que oh? encima por aquí uh 16.000 la señora joder, qué oportuna ah. es que muchísima gente tío despacio, venga, pasa, pasa Uf. vale, no pasa nada vamos a hacerlo de nuevo mido el tiempo aquí de una manera más tonta chicos vale, Dale, con cuidadito Did you catch the concert last night at the old sawmill? The band seemed to be just sleepwalking their way through it. <gasps> Medio el tiempo ahí de una manera tonta Bueno Pero bueno, está la ruta, yo creo que ya ¿Cuántos? 16.000 Yo voy a cubierto, chicos Eso es Pupa Y bueno Hemos cubierto Que lo importante, chicos, ¿vale? Vamos para allá lo antes posible Porque no Porque la cagaba ahí Tenía que haberme, Tenía que haberme girado y no me he girado. Vale, no pasa nada. Cada hora que cola. ¿Qué has pasado? Eso, no me, eso sí que no me lo creo en un juego Madre mía, tres, menos tres minutos Queda como el culito, tío Pero bueno, la hemos cumplido La verdad es que la hemos cumplido Y estoy muy contento Porque ya hemos completado este ciclo Y bueno, pues genial, la verdad Ahí llegamos, tarde, pero bueno Ha sido por mi culpa Perdón, eh, perdón, chicos, perdón ya demasiado tarde si es que la ha Vale. No sé si hay algo más. Eh, a ver ah, sí está ya. Vale. Ya recogido hay dos que había. Bueno 16.000 casi nada la mitad está bien. Vámonos. Vale, a ver si cubrimos Me ha quitado muchísimo ahí, la verdad Chicos, qué pena Pero bueno, a ver qué tal Vale Más o menos ahí, sí Vale, perfecto Muy bien, continuamos ahora Bueno, chicos, pues aquí estamos Eh... Vamos a crear esta última esta última rutilla Que pone uno varios conductores Para generar ingresos En una ruta de 14 paradas Y bueno, vamos a hacerla A ver qué tal nos va, vale eh, Petrolífero Sur No, hay que crear una Vale, creamos una La número 39, chicos Y tiene que ser por la zona agrícola vale bien zona agrícola 2 1 2 3 2 2 2 zona industrial 2 vale por amber 6 1, 2, 3 4 5 y 6 1, 2, 3 no 1, 2, 3, 4 a ver espera hacer 14 para vale chicos eh pues que por ejemplo mm de azúcar por ejemplo y ya está solo es de los pescadores y aquí paseo del río vas a terminar vale pues aquí estaría chicos eh, vale vamos a ver Tenemos ese y ya está aquí vale genial vamos a modificarle un cuentito no está mal este verde esto podríamos cambiarlo más o menos ahí estaría vale pues estaría dado vamos a hacerla articulado si sí, vas a darle con articuladito con el otro dónde está el largo vale está más adelante no dónde estás aquí vale pues vamos a jugar chicos vamos allá vas a entrar con esta paradita de uh, hecho vale perdón chicos me he ido me, he ido. me he ido a coger uno así vale en eh, no. un cocheras día vale pues así estaría ahora sí Vamos a coger el autobús que no se nos olvide voy a coger el, el largo vale Vamos allá Vale, pues aquí estaría chicos Vamos allá, entramos por aquí Se nos ruta bastante larguilla la verdad Vale, cerramos todo vale ahí estaría salimos exitito con cuidadito vale aparecemos aquí vale hay que sacar, sacar hay que sacar todo el bus vale sacamos todo el bus de arriba abajo ahí estás yo creo que esto está medio Vale, pues aquí estamos chicos, ¿vale? Vamos a continuar y bueno, ahora sí, vamos a hacer la rutilla, ¿vale? A ver qué tal se nos da. A ver. Vale, salimos por aquí ya. Vale, hay que un poquito ahí. Vale, ahí está, ya. Perfecto. Vamos. Vale, pues aquí vamos, chicos. Como siempre, aquí estamos. En este esta rutilla y bueno va a ser bastante larga ya lo veréis y bueno pues a ver qué tal se nos da chicos vale a dónde voy ah sí, vale vale voy a la zona a la zona eh, agro voy a la zona ahora mismo pues bueno eso agro, agro ahí no me sale la zona mm. agrícola perdona voy a agroalimentario voy a decir ahí y bueno pues empezamos ahí claro en la zona agrícola y ya bajamos a la industrial y hasta pasar a por Amber, que son seis paraditas, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos con la primera. Centro de investigación Mutribor. Y bueno, a ver qué tal se nos da. Vale, hay que entrar ya. Vale, genial. Vamos por acá. Cuidadito. Eso es... Uf. El ahí, ¿eh? Ni quedaba chicos Vale, no doy Perfecto Ahí no doy Vale, avanzamos Seguimos avanzando Este se va a venir por aquí No, vale tener mucho cuidado Porque muchos que eh, Al otro lado Lo mejor que no mira a este lado Pueden venir Así que hay que tener mucho cuidado Con los pasajeros Digo, con los peatones Muchísimo, chicos Un cuidado extremo Empezamos, Nutribor, vamos allá Vale, parado Ok One ticket, please. Tercera edad, vale 4,60 Muy bien Vale Perfecto, Vámonos al centro centro agrícola ahora sí me estaba equivocando con eso veis chicos El centro agrícola vale a ver si cubrimos vale eso es perfecto ahora bueno, como ya me sé todas las medidas ahí. quién la ha dado a poner música oh, I'm sorry. no no no no te abras Continuamos por aquí vas a avanzar por Avanzamos por aquí Por centro por el centro de agricultura A ver Vale, ahí está Hay que darle un bocinazo Vamos, para adelante vale. Ahí está, ahí lo tenemos Vamos Vale, genial Vamos a la siguiente parada de momento no hay pasajeros sin billetes, eso es cosa buena. Vamos por aquí. Vale. Vale, día ordinario. 3.80. I need several tickets please. Mía ordinaria dos. Thank you. I need to purchase several tickets. Ordinario dos. Vale, cero pavos. Nos vamos. Miramos. Vale, genial. Sería la última, terminamos aquí, eh. La es... Ahí estaría, perfecto. Vámonos para la zona industrial ya. Y terminamos aquí. La última parada es aquí. En Hayscale me parece que es la última. En el centro agrícola. Y ya terminaríamos. Vamos a ver qué tal se nos da, vale. Vale, este que encienda las luces. Lo otro dirá que es que hay mucha luz. Espera, Espera que vea. Vale. No sé por qué quieren encender la luz de la cabina en, en por el día nunca lo entenderé Porque es que es una pena porque es que se ve entonces me parece un poco tontería a ver, quitando de que es un juego y no gastas luz pues bueno, sería una tontería claro pero es que me parece muy tonto de día dar, dar la luz aquí a la cabina si se ve pero bueno yo esto está programado así cuando no vean luz te lo dicen. Y por la noche hay un montón de luz y dicen que se ve oscuro. Vamos aquí. Shipwright sí, Alley, vale. Sencillo. No lo he visto. ¿Eh? Ah, 7, perdón. Que me quedo ahí con la música... ¿Ya? Vamos para allá ahí, continuamos por aquí, eso es vale, eso es, ya se ha ido vamos por aquí, a la otra vale, a la otra parada y ya solo me queda una ruta general que haré chicos, y será os primero espero que cubra esta, vale y será una general de todas las paradas Porque necesito subirlas al nivel 3 Así que eso me ayudará Y nos ayudará a hacer este este gran objetivo Con éxito Que es a la mar Vale, vamos Los almacén es Resel Semanal Dos pagos de nada 7.000 no, no entra mucha gente que digamos, eh. Uy. Vámonos. esta parada me la hago rápida chicos Sube un poquito Vale, nos estoy en portuario ahora mucha gente ahora venga a ver no, se van para allá por nada vamos vale momento voy a 8.000 muy bien que poca gente pero bueno vamos allá Estoy sí, en el puerto todavía por aquí me quedan algunas rutas ¿eh? algunas paraditas vamos a seguir a ver si es. Por aquí, vamos a seguir, vale y bueno, ahora pues vamos a la gestión del puerto es que es largo, ¿eh? son 14 pa paradas, me parece chicos, o 10 son 14, sí la más larga que hay eso es Esta paradita creo que está aquí metidita A la vuelta A ver Sí La cuestión del puerto está aquí vale. Sí, es esta Vale, chicos, perfecto Sencillo, de estudiante. Vale. Día 2, ordinario, no cantidad 2, 2, 60. Vámonos. la zona del puerto petrolífero. Eso es. Ahí está. Vamos allá Winter of Passion is such a great series. Do you think Hans will ever come back? El borde Vale, aquí creo que solo bajan No sube nadie, ¿no? ¿O sí? A ¿Eh? ver No Vale, pues Vámonos Vamos al otro Eso es ¿Se le ha entrado no ha entrado nadie? 10.000, vale, llegamos a los 10.000 Un poco rapidillo, chicos Por el tiempo, o no tengo mucho tiempo Estoy mirando el reloj y vamos, un poco más como voy de hora Pero tengo que espabilar la Es que hoy... Está un poco lié y no me da tiempo, pero bueno, normalmente ahí está nuestro compañero, lo solemos hacer bien. Ahí, está, ahí vamos. Vale, ahora sí, esto no lo voy a ignorar. Ahí donde estás. Eso, baja la música. Bajámonos, avanzamos. Otra vez con la rueda, chicos Joder. Vale, vamos ahí aparcamientos perfectos, sí Vale, pasando ahí Y sí, ya está, vámonos No hay muchos aquí, vez claro, es que no hay mucho, mucho Muchos pasajeros por aquí Vale, puerto muelle 3 Vamos al muelle 3 Ahí estaría. A ver chicos, aunque se haya quedado más gaming, os cuento. Me he cambiado eh, más gaming por un asuntillo, ¿vale? De una marca. No pasa nada, ¿vale? Pero me lo cambio por precaución. Y ahora el canal se va a llamar Playmars, ¿vale? Que queda mucho mejor. Y eso va a ser mi nombre de canal desde ahora. Así que aunque salga más gaming en, en la partida de fuera, soy Playmars, ¿vale? Además ya tengo una intro y tengo algunas cositas que ya iré poniendo durante la semana. Digo, durante el fin de semana. A ver dónde es. Vale, tiran, vamos. Estaría genial, juego, que la terminara. Y que cubriera más. Buah, sería mi ilusión. Porque ya luego haría la ruta general, que es la más grande de aquí. Y sería increíble, chicos. Nah, qué leche. Joder. Vale, ahí va. Ahí está nuestro compi también. Así cubriendo esta ruta tan preciosa. Ahí. Entra tú, venga. Vamos, entra. No me toca. Vale. ay te veo, Perfecto. Uy, casi me subo ahí, ¿eh? Por poquito, chicos. Pero bueno, ya estamos llegando. Gracias a Dios. Vamos a terminar la ruta entera. Ah, es que dan el lado aquí. Todavía la medida la tengo un poco así. Hmm. Pasar, sí, verdad? Vale, genial. Que se casi se me sube ya la docking. Estaría, vale, tú aquí, eh? Eso es ahí. Muy bien. Vamos al muelle 3. Tercera edad Vale 4.60 Vale Miramos Genial 16.000 Vámonos One ticket. Thank you. I need several tickets, please. Thanks. May I have a ticket, please? 20 2000. Vale, ahora ya pilla más gente. Vale, mil, vamos, muy bien Avanzamos Vámonos hey skill ahí está Yo creo que no, no creo que quede mucho para la parada final No sé cuántas llevo, pero vamos Yo voy a... ahí está ya Muy bien Una me falta Ah, vale Paseo del río es la final Ahora me acabo de acordar, chicos Toca Heskill Y luego Última parada Paseo del río Y voy Bien Vale, genial Creí que no me iba a dar tiempo, chicos Con cuánto he corrido Buah Ya te digo, si me da tiempo Es difícil esto, eh Correr y pasar Y estar en la velocidad justa, eh que a mí me gusta ahí que se vea bonito y tal Pero para poner como articulado hay que, hay que estar experimentado ¿eh? <ríe> bastante experimentado diría yo vamos para allá ahí. buena cola o okay. que vale seguimos recto salto Baje. eso es una gracieta que me selló chicos la verdad es muy buena porque cuando hay una tachuela así la paso por el lado y no me la como y eso es bueno se me va chicos Uf, madre mía que se me va aquí la salida madre <ríe> mía que reflejos <ríe> Vale, ya salimos de, de la zona portuaria ya y vamos a heiskel es ahí estamos claro sigue seguimos para adelante hasta hasta la última parada eso es nos vamos muy bien estamos Estamos con las ganancias de 18.000. De 18.000 euros. Es que vamos genial, la verdad. Ahí. Vale, vamos a entrar. Eso es. Vamos para adentro. ¡Epa! Hostia, me ha pillado. ¿Cómo me he quedado? 16.000, claro, lo que estaba. Voy a pasar. Joder, no me da cuenta. Iba a entrar de primeras. Ah, vale, me dejas. Bueno, 16.000, no está mal. Ahora voy a cubrir eso, seguramente. ¡Joder! Qué da, quince Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pasa es que viene a otra vez. Eh? Que pase. Vale, vale, no, no, no, no, no, perfecto. Ya, ya Cuño, no, se ha quitado Pues me ha ayudado Vale, vamos vale. Hostia, chicos <ríe> Que me veía yo ahí Que me, se me iban los dinerillos todos 15.000, menos mal Es que en, ese, en el cruce A la entrada del centro agrícola y ahora como quiero terminar lo antes posible me Estoy como un loco ahí, chicos es que ya... Vale Es que... Es que la que está Ah, fábrica de azúcar Es la última anda No, no es la última fábrica de azúcar No, vale Vale, creo que ya, ¿no? Barros. What Vale, hay un pasajerito. Esto, esto me va a subir, me va a subir. A ver quién hay. Hay uno que no tiene. Vale Hay uno que no tiene, chicos Nada Vale Vale Vale Hay uno que no tiene ¿O oh, ¿se me ha escapado o qué? Ah, te he pillado Vale, ahora tendré 18.000 Ahí está Perfecto. Vamos para adelante, vámonos. Y ya nos vamos al paseo del río y acabamos allí. Perfecto. Vale, muy bien. Va perfecto. A ver, sí. Vamos, me tengo que ir. Mm. El cuidado aquí, que es un articulado, ¿eh, chicos, eso también es. ¡Buah! esto está jodido aquí, ¿eh? El coche me deja más mani, ahora vamos Ahora sí que... ¡Ay! Qué complicado, chicos, no os hacéis una idea Madre mía Vale Quieto, parado Uf. Ahora sí que he hecho bien el arco Porque antes no, no lo había hecho Menos mal Vamos para allá. Ay, tarde Ahora bueno, pues justo a tiempo Vale, ya nos vamos a paseo del río Espero que cubra A ver si cubrimos Semanal estudiante Muy bien Un euro, ¿verdad? Vale I need a Sencillo, ordinario Thank you. Veamos Perfecto Vámonos, 20.000 al final Pues muy bien, chicos 20.000 oh. Sería la leche que me pasa en este juego, chicos ¿Os imagináis? Vamos por aquí dentro Eso es Cuidado con, con fuera Cuidado con la zona de fuera Que es jodida Vale Vámonos Uf, un meto Donde no es Vale, perfecto zona la zona pasada del río todo recto y ya a ver si cubrimos estamos en los 20.000 ahora no la podemos cagar ¿eh? vale está en rojo está en rojo verdad paramos aquí muy bien y nada pues espero que os haya gustado la ruta chicos ya hemos ya hemos cubierto todas ahora hay que hacer una general que nos suba de nivel a todas las paradas A nivel 3 Y ya pues con esto ya habríamos terminado este objetivo Ahora ya pasaríamos a la zona De la estación de la central de los autobuses Y ya sería otro tema Que ya dejaríamos esta estación Sería, vamos mmm, Sería, se quedaría como más pequeña, ¿sabéis? Entonces Aquí se quedaría Vale, me queda una más Y ya terminamos, ¿vale? Un día, vale 13.000 Vale Sencillo Y vas a llegar más de 20.000 Eso está genial Vale, vámonos No sé 21.000, genial Vámonos Señor, que se ahoga <risa> vale, aquí está el final de la ruta Ya veis, perfecto ¿Sabéis? Ya está Y nada chicos, pues espero que os haya gustado Cuidado con ese semáforo Que madre mía, ahí. está ahí en modo terrorismo total A joderme Espero que os haya gustado mucho chicos Y vamos allá ya está chicos, ya estaría todo acabado. Vamos a ver si han dejado algo. Bye bye. Si han dejado mierda así. Basurita. Por todos lados. Vale, ya estaría. Recogemos la basurita. Y así que me voy chicos. Tengo que a comer y todo. Así que lo dejo por aquí. Bueno, pues... Vámonos. Ahí estaría, vamos a ver qué tal Cómo ha ido 21.000, vale ¡Ah! Demasiado, chicos Uff, a punto de llegar el 21 ahí, eh Incluso hemos subido un poquito 212.000 euros Genial Outstanding work. Vale, chicos, pues ahí está. The harbor is now all yours. Many of the workers there are local vale. from all over town. I'm sure they'll be happy to hear that they'll soon be able to rely on public transport to get them to work on time in the morning and home safely in the evening. bonus bueno chicos, pues ahora sí Yo me despido si play más Nos vemos en el siguiente Espero que hayáis disfrutado Nos vemos, chao Hasta mañana Adiós